23 obras pictóricas conforman la exposición Euforia Primaveral de Eduardo Cártez. Se trata de las últimas creaciones de este artista visual, en donde representa su pasión por los colores y en este trabajo en particular captura la tonalidad de una estación del año en que, según el autor, pasa inadvertida en Magallanes. Euforia Primaveral está abierta hasta el 30 de septiembre en el Museo Regional ubicado en Magallanes, número 949 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Más de 50 artistas, creadores nacionales y regionales presentarán sus trabajos en la tercera edición de la Feria La Porfía. El evento, que este año incluye dos etapas, exhibirá en la primera fase obras de arte visual y diseño. Durante el 2, 3 y 4 de septiembre La Porfía abrirá sus puertas desde las 11 de la mañana en Sala de Pasajeros Muelle Prat de la EPA en Punta Arenas. La entrada es liberada.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 Continúa el homenaje musical de lluvia ácida al piloto Luis Pardo Villalón a 100 años de la hazaña antártica. En el corazón de los hielos se denomina el recital que los músicos Héctor Aguilar y Rafael Chauquelá presentan en el marco de la conmemoración de la epopeya histórica. El sábado 3 de septiembre se presentarán a las 19 horas en el Salón Ernesto Livasit de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas. Mientras que el sábado 10 de septiembre a las 19 horas en el Cine de Cerro Sombrero en Primavera. El acceso es gratuito.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 parte de la cartelera cultural de esta semana y síguenos en las redes sociales Cultura Magallanes.